Hola amigos, hoy vamos a ver lo rápido que han crecido mis esquejes y cómo han avanzado en pocas semanas su floración. El crecimiento ha sido muy rápido en todos mis esquejes, solo he seguido los consejos de la tabla de back y he utilizado un poco de Organic Grow Root Stimulator, Bloom Stimulator y Foliar Spray. Tras tres semanas con un fotoperiodo de 18 horas, manteniendo una temperatura lo más cercana a los 24 grados y una humedad del 80 al 75%, hemos dejado a nuestros esquejes preparados para cambiar a 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Al poco tiempo de cambiar el fotoperiodo de las plantas, dan un importante estirón. A la vez que entramos en la fase de floración, empiezan a formarse flores cada día con más pelitos. Con el cambio de las horas de luz, vamos modificando la alimentación. Es el momento de cambiar el Organic Grow por el Organic Bloom. Volver a aplicar Final Solution e ir introduciendo el Organic PK. Lo mejor es seguir la tabla de back Durante las semanas de floración es aconsejable mantener una temperatura entre 28 y 20 grados centígrados e ir reduciendo la humedad semana a semana, desde el 65 al 40%. Cada una de nuestras cuatro variedades de esquejes, Critical Bilbo, Somango, Matanusca, Tundra y White Widow, va mostrando sus rasgos distintivos conforme pasan los días, cada una con su ritmo y morfología para formar los cogollos. Tras dos semanas desde el cambio a 12-12, las plantas han crecido muchísimo, ya casi han alcanzado su altura final y la parte baja vuelve a ser excesivamente frondosa. Hay mucha densidad de hojas y de ramas que van a ser muy poco productivas. Apenas pueden nacer pequeñísimas flores, así que en la barraca de María me han aconsejado que las quite. Así las plantas estarán mejor aireadas, evitaremos la aparición de hongos y facilitaremos el acceso para el riego. Quitaremos las hojas y las ramas más bajas, teniendo cuidado de no hacer el corte al ras del tallo principal para evitar infecciones. Con los dedos también puedo quitar las flores más bajas para que no le quiten fuerza a las de arriba. Ahora el aire podrá entrar uniformemente por todos los rincones del armario. Durante las próximas semanas mis chicas engordan día a día. Tendré que esmerarme en mantener la temperatura y la humedad recomendada para este peñoro. Aunque tengo cuatro variedades distintas, no se ven diferencias muy destacadas en cuanto al ritmo de la floración y al tamaño de las plantas. Aún así, tendré que estar atenta por si me pide distintas dosificaciones de nutrientes cada una de ellas.